¿Cómo estás, campeón de los picantes? Voy a decirte una cosa. Escucha lo siguiente. ¿Para qué complicarse la vida con esas preparaciones locas sobre picantes y tantas cosas que hay? Lo importante de los picantes son dos ají picantes y dos cucharadas de aceite. Eso es todo. Un picante natural. Pero bien, para no enredarse, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Agarras una cebolla, agarras un pimentón, agarras una cabeza de ajo, agarras tres cucharadas de aceite, agarras el zumo de tres limones los agregas ahí en la licuadora, agregas tres cucharadas de agua, licúa todo eso, y luego lo guardas en un pote, y eso lo utilizas para comerte unos espaguetis, no sé, lo que tú quieras, ¿entienden? sin preocupaciones, sin problemas, mucha calma,